entendimos, nos pueden robar cómo comprar un buen violín, yo sé comprar en internet, dime cómo comprar un buen violín en internet tallas, tallas de los violines bienvenido a la sección de las tallas de violines donde la talla más grande es cuatro cuartos y por lo general te van a decir que es bien importante que seas adulto para tener cuatro cuartos no no la edad no no, no, no, no es importante aquí, no, no ahora como están bienvenidos sean a este video. cómo comprar un buen violín en esta ocasión por internet uno de los temas principales que eh, están a la hora de comprar un violín por internet es cómo me mido el violín si no lo puedo tener y buscando en internet eh, sobre todo en páginas que venden violines varios de ellos te dicen que tienes que medir el brazo pero me encontré con la incoherencia que dependiendo de la tienda pues te manejan diferentes medidas del brazo y también diferentes edades porque hay algunas personas que te quieren vender pues el violín dependiendo de la edad y bueno y qué es realmente lo que uno tiene que hacer para tener el violín que es de la talla adecuada que es un tema crucial, las tiendas no se ponen de acuerdo. Si te interesa el video, quédate a verlo, porque aparte de hablar de la talla del violín, pues vamos a hablar de otras cositas que también son imp importantes, como la madera, el barniz. También vamos a hablar de cosas importantes, como los sitios web seguros, no seguros, cómo saber si está bien comprar ahí o no. Y eh, vamos a mencionar algunas marcas de violines, y también les voy a decir por qué no les he dicho marcas de violines y he hablado más en general. También de los accesorios que forzosamente vas a tener que comprar y que no vas a poder evadir de aquellos que sí. Vamos a mencionar un poquito qué onda con los luthiers regionales. Por ejemplo, uno de ustedes me decía eh, que hay luthiers en Michoacán, México. Ese es un ejemplo de un luthier regional. Y también un poquito de mencionar por qué a veces compramos ciertos accesorios y esos accesorios no nos están ayudando. ¿Qué está pasando ahí? Sin más relajo vamos a empezar con este video. así es que comenzamos. Si estás en Estados Unidos, de una vez te digo que Amazon.com la verdad es una de las mejores opciones porque eh, la garantía que tiene de que si no te gusta te regresan tu dinero bien Lamentablemente no puedo decir lo mismo de Amazon.com.mx Que he tenido en lo personal excelentes experiencias En ese lugar yo compré la cámara con la que estoy grabando Que es la Sony Alpha 640 Y gracias a eso pues ustedes ahora me pueden ver en 4K La compré en un Cyber Monday Y fue un excelente precio Tanto que aquí en Estados Unidos pues no he visto ese precio Bueno en el caso de Amazon.com.mx en cuestión de violines, pues no hay muchas opciones, ¿verdad? Si ya te diste cuenta. Entonces, por eso descarto Amazon.com.mx. Me puse a ver las analíticas de las personas que vieron el primer video de cómo comprar un primer violín y me di cuenta que había dos sitios web que yo les puedo recomendar. Y es Mercado Libre y AliExpress. AliExpress maneja un pago, voy a checarlo. Alipay Alipay es el método que usa Aliexpress Y básicamente lo que pasó con mi compra Por ejemplo, yo compré un producto de Me parece 500 dólares O sea, es una cantidad bastante respetable Y eh, precisamente porque era bastante respetable Dije, no estoy muy segura de hacer la compra no precisamente, no estaba muy segura de que no iba a llegar el producto. Estaba indecisa en gastar 500 dólares en un producto. Yo saqué una tarjeta que tiene un Mastercard, o sea, independientemente de tu institución bancaria, pues mis tarjetas lo tienen Visa o Mastercard y pagué directamente con una tarjeta de débito. Mi tarjeta pasó. Yo pedí la devolución del dinero, ellos me dijeron sí, sin ningún problema, no hemos enviado el producto, te podemos devolver tu dinero. La devolución del dinero tardó como unas dos semanas a mi cuenta bancaria sin problema. Estaba un poquito preocupada, pero me devolvieron el dinero y eso me, me dio mucha tranquilidad. ¿Y qué pasa con Aliexpress? ¿Por qué es que lo recomiendo? Bueno, lo recomiendo por la primera razón. Aliexpress exporta desde China a... Países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, prácticamente a todas partes del mundo. Y eh, es un intermediario entre una tienda que está en China y bueno, y la parte del mundo a la que va a ser enviada. No es una fábrica, es una tienda. Ahora, Aliexpress le da prioridad al cliente. Te tiene que llegar en no menos de 30 días o bueno dependiendo de tu zona geográfica ellos eh, ponen el número máximo de días aliexpress dependiendo de la región a donde vaya a entregar el producto pone un número determinado de días donde bueno va a ser eh, ese número determinado de días no puede ser menor por ejemplo de china a méxico este es un ejemplo de china a ciudad de méxico no debe de pasar de 30 días. Y si tu producto no te llega en 30 días. Tú puedes decirle al Express Oye, no me llegó mi producto. Quiero mi dinero de vuelta. Ellos te van a hacer la devolución inmediatamente. En su sistema. Ahora, el dinero no lo vas a recibir inmediatamente. Puede tardar pues dos semanas hasta un mes. Pero el dinero sí regresa. Dependiendo de cómo hagas tu pago. Porque también tienen otros métodos de pago pero yo en lo personal prefiero pagar a través de una institución bancaria directamente o un intermediario como Alipay Mercado Pago por ejemplo PayPal que son intermediarios de pagos electrónicos bastante conocidos que precisamente por su trayectoria pues nosotros confiamos por esa razón recomiendo Aliexpress Ahora. Dejamos Aliexpress y vamos con Mercado Libre. Mercado Libre, yo he tenido muy buenas experiencias vendiendo, comprando, vendiendo violines, comprando violines, comprando accesorios eh, y otras cosas más. También he tenido la mala experiencia de un robo de dinero. Bueno, yo le llamo robo, pero legalmente es estafa. Y aquí es donde yo quiero comentarte con las transacciones en línea. Y por eso es que me estoy tomando pues, la primera parte del video para decirte esto. En Mercado Libre ellos tienen un intermediario que se llama Mercado Pago. Y este Mercado Pago pues, funciona inclusive fuera de la plataforma de Mercado Libre. De la misma manera, manera que Aliexpress, pues yo sigo pagando con la misma eh, tarjeta bancaria. Cuando yo hago una compra en Mercado Libre, yo checo... Lo, algo que debe de ser imprescindible, el 100% de garantía de satisfacción. Quiere decir que al vendedor le han preguntado antes si él quiere, si este vendedor quiere ofrecer el 100% de garantía, que significa que si el cliente dice que quiere regresar el producto, el cliente pueda regresar el producto con la devolución del 100% de su dinero. Yo solo compro en publicaciones que digan 100% de garantía. He hecho la garantía muchas veces efectiva. Y a mí como vendedor me la hicieron creo que dos veces. Y yo como vendedor también estuve muy feliz de dar esa garantía. Porque he estado en las dos posiciones. Ahora, la vez que yo sufrí una estafa fue que ingenuamente. Lamentablemente no ignorante porque conocía las reglas. Pero sí ingenuamente por una empatía que sentí con ese vendedor yo decidí hacer la compra fuera de Mercado Libre. Y a partir de que yo me salgo fuera del sitio web de compra, ahí es un error. ¿Estás comprando en Amazon? Quédate en Amazon. ¿Estás comprando en AliExpress? Quédate en AliExpress. ¿Estás comprando en Mercado Libre? Quédate en Mercado Libre. Si te invitan a salir fuera de ese sitio web, estás súper vulnerable. Si no es que vas derechito a una estafa. Básicamente esta persona me pidió que yo depositara una cantidad en pesos mexicanos en una institución bancaria eh, en efectivo. Y yo dije que sí. Una vez que deposité se desaparecieron y esa es la historia triste. Y bueno, ahí la dejamos. ¿no? Por eso recalco no hacer ninguna transacción comercial. Hablamos compra-venta fuera del sitio intermediario. Y vale mucho la pena como vendedor pagar la comisión que te pide la comisión que te piden estos sitios, en este caso hablemos de Mercado Libre y Amazon, que son más cercanos para nosotros como posibles vendedores de cualquier producto, vale mucho la pena pagar la comisión porque te están ayudando con muchísimas cosas, entre ellos una cartera de cliente de clientes inmensa que no encontrarías si tú solo abre, abres tu página web. La siguiente opción, eh, si estás en México que no puedo dejar de mencionarla, es la Casa Berca. Hay muchas tiendas de música que van a estar en tu localidad, que están consolidadas, que tú conoces su local físico y también sabes que estas tiendas manejan ya el comercio electrónico. Este tipo de tiendas obviamente es segura porque tú sabes a dónde puedes ir a reclamar y lo mismo, trata de pagar de una transferencia bancaria que sea de un banco a otro banco porque en su mayoría muchas instituciones bancarias pues tienden a proteger a los usuarios de estas cuentas bancarias. Vamos a ver Facebook. Ok, Facebook tiene la opción de Marketplace que quiere decir que la gente pues oferta productos eh, usados en su mayoría a sus vecinos o a gente de otros lados bueno, esta opción si es de una persona a otra persona conviene, pero el mismo marketplace de Facebook tiene tiendas que tú las puedes diferenciar porque las publicaciones están muy elegantes no te las está ofreciendo una persona, sino una página de, de Facebook, o sea una empresa usualmente te llevan fuera de eh, el sitio web. Cuando te lleven fuera del sitio web de Facebook, igual también es lo mismo, huye. Es muy importante que cuando tú hayas hecho una compra, eh, no des todo por perdido, sobre todo cuando ha sido entre medios digitales, hay más posibilidad de rescatar. Lamentablemente, en este mundo cruel, <ríe> en este mundo cibernético, hay muchas empresas, muchos emprendedores, piratas electrónicos, estafadores que están en lugares inimaginables del planeta Tierra buscando estafar a gente de países como el nuestro y bueno el principal país eh, donde se busca una estafa digital es Estados Unidos y créanme que México no está exento. Por eso es que mucha gente le ha tenido mucho miedo a lo digital. Pero es una transición que nosotros sabemos que ya es inevitable. Vamos a hablar de las tallas de los violines. Si ya te has decidido a comprar un violín y tiene que ser ahorita y solo puede ser en línea, pues hablemos de las tallas de los violines. Un violín como este, pues es el violín de cuatro cuartos y todas las tiendas nos van a decir lo mismo. Un violín de cuatro cuartos es para un adulto y es en lo único que voy a concordar con ellos. ¿Por qué? Porque si eres adulto, madura, usa un violín de cuatro cuartos y no te vayas al violín de tres cuartos. Eh, los violines de tres cuartos, al ser un poquito más chiquitos para muchos adultos, les es más sencillo tocarlos la digitación pues se vuelve más cercana eh, la gente se vuelve mucho más ágil y está... yo me he encontrado con una persona que no puedo sacar de mi mente que es más alta que yo muy delgada con brazos súper súper largos no creo que me vea pero súper largos <ríe> que estaba usando un violín de tres cuartos yo me acerqué y le dije oye el violín de tres cuartos no es para ti porque nosotros tenemos una memoria motriz y al momento de estar digitando nuestro violín y cambiando de posiciones nuestra memoria motriz memoriza dónde vamos a estar tocando y dónde se encuentra cada nota ¿Qué le dije? <ríe> no. Tú ya no vas a crecer, tú ya llegaste a tu altura Tú deberías de usar un violín de cuatro cuartos. Ella pues me dijo. ay, ay, sh. Esa fue su respuesta. Ahora, obviamente yo no la pude hacer cambiar. Pero por eso también quiero mencionar esto en este video. Seamos adultos y usemos un violín de cuatro cuartos. Los adultos no le busques. Tu medida es cuatro cuartos. Las tallas para los violines son para los, las personas que están en desarrollo. Y también para las personas que no alcanzaron una altura de más de 1.50, por ejemplo. La gente enana, así de simple. Para los niños y para la gente enana, o para personas que tengan, bueno, eh, condiciones especiales, pues entonces vamos a hablar de tallas de violines. Pero para un adulto es 4 cuartos, en serio. Claro que eres libre de usar el violín que tú quieras, claro. Pero va a haber una consecuencia si no usas el violín adecuado. La consecuencia, sobre todo cuando ya eres adulto, es que te vas a lesionar. El violín de alguna manera fue diseñado ergonómicamente para que tu brazo sea, eh, se mueva adecuadamente con la práctica adecuada. Tocar un violín es como ir al gimnasio. Estamos entrenando músculos. Los músculos de, lo, de los dedos, pero... Los, los músculos que tenemos alrededor de nuestro cuello, en nuestros brazos, en, en ambas manos. Músculos que posiblemente nunca en tu vida habías movido y por eso cuando empezaste a tocar el violín te dolió demasiado, te lesionaste, te mo tuviste moretones, marcas en la piel como cuando una persona va al gimnasio por primera vez o hace alguna actividad que jamás había hecho eso todos lo hemos experimentado si tú usas un violín que no es de tu talla y ya no estás en crecimiento pues te vas a lesionar si tú por alguna razón te amañas te forzas a usar un violín de tres cuartos por comodidad y esto es súper común le vas a quitar a tu cuerpo la agilidad y la oportunidad de conseguir un violín profesional en los siguientes años. Y no me dejarán mentir, todos, absolutamente todos los violinistas, en cierto tiempo vamos cambiando de violín, porque lo vamos mejorando, porque cada día, pues, por cada día tocamos mejor, cada día que hemos tocado más el violín, nuestra audición se vuelve más sensible y detectamos cada vez más y más detallitos y nos vamos haciendo muy detallistas. Ah, ya me estaba saltando. ¿Cómo medirse el violín? Necesitas una cinta métrica o algo o su equivalente. Pero yo prefiero una cinta métrica eh, flexible de estas que usamos para la costura. En algunos lugares te manejan que los violines son para edades y por decir algunos te dicen no, si tu hijo, porque a mí me lo dijeron, ¿eh? Yo tenía 12 años, ya había alcanzado mi altura correspondiente en casa Berkan. Yo los recomiendo porque me gusta comprar con ustedes, pero se pasaron conmigo. Cuando compré mi primer violín, fui a casa Berkan en el centro histórico, en la calle Mesones, que yo les recomiendo que vayan y compren en su sitio en línea, muy seguros. La persona que me atendió me dijo que era de tres cuartos. La primera vez que yo compré un violín, no había youtube y bueno las comunidades en internet yo no las conocía creo que estaba aprendiendo a usar powerpoint de microsoft creo, no estoy muy segura, creo que sí mi táctica fue ver todas las, las tiendas de música del centro histórico que se encuentran en la calle bolívar muy cerca del zócalo capitalino y bellas artes y ustedes sabrán dónde es afuera del metro san juan de letral mi táctica era preguntar tienda por tienda Oiga. ¿Qué violín es? ¿Y qué talla soy? Y todos me decían, mmm, pues pruébatelo. Nadie, nadie tenía el valor de decirme qué talla era. Nadie. Pero en la casa Berkan tuvieron la osadía de decirme que era tres cuartos. Y me midieron el violín. ¿eh? ¿Y sabes cómo me midieron el violín? Así. A ver, trata de tocarlo. A ver, A ver, a ver, trata. No me dieron arco así. Me abra no me dieron arco Porque no querían que tocara el violín Sí Cosa que en Casa Verkam ya cambió ¿eh? Si tú quieres ir a probar violines de bóveda carísimos Te lo dejan hacer Siempre y cuando pues, te responsabilices Que cualquier daño lo vas a pagar ¿Cómo medir tu violín? Uno, extiendes tu brazo Dos, pones el violín Tres, te lo colocas No, no tengo cojín, ¿eh? de hecho así sería como irías a medirte el violín lo colocas, cuatro lo abrazas, lo puedes abrazar es tu talla esa es la manera en que yo he recomendado que te miras el violín que extiendas tu bracito que lo sostengas, que lo abraces y es tu talla si el niño no puede abrazarlo pues obviamente tienes que irte al siguiente más chiquito a la siguiente medida hasta que lo pueda abrazar es como pero qué pasa cuando estamos en tiendas en línea bueno las tiendas en línea te dicen no que si el niño es de 12 años 3 cuartos y que si es de 10 2 eh, cuartos y que si es de 8 un cuarto y así te van diciendo entonces de hecho eh, yo comparé varias tablas de varias tiendas y nadie se pone de acuerdo ni en la ni en la edad ni en lo siguiente te dicen que midas tu bra el brazo extendido, no, va a ser así creo que así, aquí, aquí se ve, que es desde donde se flexiona hasta el centro de la muñequita, que lo extiendas. Vamos a hacerle así, creo que así está el centro de la muñeca, sí. Que lo extiendas y que de acuerdo a las medidas, y algunos te manejan, que si, si mide 60 tu brazo, es este 60 o más centímetros, eres 4 cuartos. Uh -huh. Y otros te dicen: No, no, no, no, 60 no, 56. Y otros: No, no, no, 56, 54 y eres 4 cuartos. O sea, ¿qué onda? Y bueno, o sea, en una se para, para hacerla de, de cortos, dependiendo de la tienda, te van a decir que eres o 4 cuartos o 3 cuartos. Me explico por qué tanta. Controversia en mi mente por estos dos violines Básicamente por eso te decía Si eres adulto, vete a cuatro cuartos Pero si tienes esta curiosidad Si quieres guiarte en esas tablas Guíate, pero te comento O sea, ten cuidado Si eres adulto, yo te recomiendo Que vayas directamente a cuatro cuartos Yo soy una persona muy chaparrita Muy, sí, en, muy enana No soy enana, pero es lo que yo quiero decir No soy la persona más alta yo soy la persona más chaparrita de toda mi familia. De toda. Eh, yo en generaciones. Soy cuatro cuartos. Este yo le puse un poquito de Durex para, eh, para dar un poquito de, de más soporte. Pero este es la, la, el método que yo recomiendo. Que bueno, que, que, que uses la cinta métrica como si fuera hacer el violín. Que con tu otra mano lo extiendas. Ajá. Uh -huh. Lo extiendes, ya lo detuve aquí, lo voy a detener con mi mano para no cansarme, pero la idea es que hagas esto porque así vas a sostener el violín, ¿sí? O sea que con tu barbilla, bueno ya les decía que ni, ni cachete ni cuello, barbilla, barbilla, que con la barbilla y estiraras y vieras hasta dónde llegaba tu brazo. Yo les he pedido que por favor no este, no midan hacia el centro Que yo les pongo que de donde, o sea, prácticamente sería de Puedes medir desde el hombro Un poquito antes, del hombro hasta donde termine tu mano uh -huh. La extiendes hasta donde termine el último dedo Tú midas y entonces tú vas a ver que tu brazo pues Se estira uh -huh. ¿Sí se dan cuenta? Se estira y lo puedo abrazar uh -huh. 58 centímetros Vamos a, a, a checar si eso es lo que dice la literatura Ok, ya me di mi violín Y el violín mide según yo 58 centímetros. Ya lo medí. Ahora aquí en internet hay un lugar donde dice que mide 356 milímetros. O sea, me están quitando 3 centímetros. 3 centímetros es bastante. Es, casi es más de una pulgada, ¿no? Es bastante para tener este margen de error. Lo podría creer en milímetros, pero en centímetros... Uf. Recapitulemos. Recapitulemos. Ya lo sabían, pero por si no. Las tallas de los violines, las tallas de los violines son 8. El más pequeño es un 32avo tre y, y el más grande es el de 4 cuartos. A ver, las medidas de los violines se las voy a poner aquí. Aquí. Ahora, ya que sabemos cuánto mide cada violín, si el brazo de la persona mide menos de 58 centímetros. 55 centímetros si ese es el total 55 entonces es 3 cuartos porque pues se estiró su mano si se dan cuenta que es una diferencia bien poquita entre entre una en violín y otro, son prácticamente 3 centímetros y entiendo por qué muchas tiendas pues tienen este problema de que no se no se ponen de acuerdo qué medida es no no hay una convención internacional para decir exactamente cuántos centímetros tiene que medir el brazo, esa es la realidad. Una vez que ya hemos decidido cuál es la talla del violín que vamos a comprar en internet o físicamente también, ¿por qué no? El siguiente tema a tratar es el tipo de madera. El tipo de madera es súper, súper, súper importante porque los violines más baratos a veces no son fabricados de madera, son fabricados de plástico y para ocultar que son fabricados de plástico en el peor de los casos o con conglomerados, o sea esta madera que es compuesta que no es sólida, estos violines son pintados con un color. Así es, es bien importante que sea de madera sólida porque si no el violín va a sonar demasiado sucio de madera con plástico combinaciones para baratar el material por eso es que vas a encontrar en internet violines de 40 dólares por ejemplo es importante que sea de madera sólida y las maderas más comunes que yo me he encontrado son las siguientes maple y pino son de las maderas más baratas pero son sólidas la madera de maple en especial la han manejado como primera clase, segunda clase y tercera clase, las clases se refieren a la cantidad de impurezas naturales que han encontrado en ese pedazo de madera que, que están utilizando o que utilizaron para hacer el violín, a mayor impurezas eh, menor clase que sería la tercera clase y sin impurezas o con el mínimo de impurezas sería primera clase, el pino es una de las maderas más baratas, pero son maderas. Entonces, si vas a comprar un violín barato, chécate que sea de pino o de maple. Las siguientes maderas son un poquito más caras y son la madera de abeto y de arce. Esta última, la madera de arce, es una de las más comunes. Y, por ejemplo, en el caso de mi violín, eh, si ustedes ven, eh, la, el violín tiene vetas. Que son estas líneas. Esta eh, es una madera diferente a la madera que tenemos enfrente. Porque, pues de hecho, te das cuenta que las vetas son diferentes. Uh -huh. Aquí están. Esta madera, la madera negra, pues es de ébano porque esta madera es naturalmente de color negro y se usa para la barbilla y para las clavijas y eh, como dato interesante un buen violín tiene clavijas de ébano y una conchita. En el caso de que tu violín sea un violín por ejemplo de pino o de maple tú puedes mejorar tu violín cambiando las clavijas que usualmente van a ser de plástico o de pino pintado con negro puedes cambiarlas y comprar las, las clavijas de ébano y son bastante accesibles de manera individual en donde quiera que te encuentres. Otras maderas que no son tan usuales pero también son usadas por algunos luthiers regionales son la madera de palo de escrito por ejemplo eh, de palo de rosa que estas maderas eh, son muy usadas en las guitarras clásicas por ejemplo y está el caso de el paracho michoacán méxico que es un lugar famosísimo por guitarras pero no es el único eh, donde hacen guitarras de todas las calidades y hay artesanos que hacen guitarras, pero no solamente hacen guitarras, también hacen violines regionales. Ellos han decidido fabricar sus propios violines a bajo costo y los hacen totalmente a mano. Esto tiene un pro y un contra. El violín a veces queda bien y a veces no queda bien. Uh -huh. No estoy diciendo que todos los eh, luthiers de zonas regionales que podrían ser de Michoacán, o de la Huasteca Potosina, o de cualquier otra parte eh, regional de, de México o de cualquier otro país, sean malos. Lo que yo quiero decir es que no es su especialidad y empezaron a hacer violines, entonces ellos desarrollaron sus propias técnicas y difieren a las de un violín clásico. Lo que sí te puedo decir es que sí puede ser mejor que un violín chino por el, la madera que están usando. Hay que checar cómo le ensamblaron el violín porque el violín tiene un proceso especial, no es una guitarra que está totalmente plana. Los violines tienen una parte, partes curveadas. Uh -huh. O sea, aquí vemos el violín, le estoy tratando de ponerlo. Y bueno, el violín no es eh, totalmente plano, parece como, aquí tiene una parte abombada. Y acá atrás otra parte abombada Este tipo de curvas es muy difícil de hacer No es como una guitarra que es plana Muchos artesanos no hacen bien estas curvas Y se refleja con la calidad del producto final Ahora también hay muchos artesanos que se han ido a Europa y a China Donde hay eh, luteas que llevan generaciones Y que dominan este arte de hacer violines clásicos. Una vez que han dominado cómo armar bien sus violines, ellos ya tienen un violín con estilo y bueno, estos lutiers son buenos, pero también estos lutiers son fáciles de reconocer porque tienen una fama nacional o internacional. Si tú le preguntas a alguien que sabe, te lo va a recomendar y son bastante escasos. Abundan muchos luthiers regionales que eh, están aprendiendo, que llevan pocos años, son expertos en hacer guitarras, pero están incursionando en el mundo de los violines. Eso es súper, súper común, eh, por lo menos en México. Aparte del armado, que puede ser eh, malo, o sea, y que nosotros no podemos percibir cuando estamos en línea. Y en la tienda a lo mejor sí podemos ver cómo está el violín y ver si está bien hechecito, pero en la tienda no. En la tienda tenemos que estar checando la foto que nos, eh, que nos mandaron o que, que publicaron, y a veces, el, muchas veces, el violín que vamos a recibir no es el violín de la foto, son violines que han sido sacados en serie. Los violines sacados en serie lo que tienen es que como los hacen máquinas o los ensablan en la mayoría de sus pasos máquinas, pues sí llevan un ensablado muy preciso, pero los luthiers regionales a veces no lo, no lo logran, entonces es como, es como a lo mejor sí, a lo mejor no es un buen violín. Es un riesgo que, que se toma El barniz es súper importante De hecho, los famosos violines Estradivarios, se cree que El sonido que ha Permanecido por siglos Es gracias al barniz De hecho, se cree que los Estradivarios en su momento no sonaron También como suenan actualmente Y muchos violines viejos Cada vez van sonando mejor y esto se debe Al barniz, entre otras cosas como ¿Quién toca el violín? Es muy importante que el barniz te permita ver las vetas del violín, eso es indispensable, porque así vas a saber que es un violín sólido. Siempre tienes que estar tratando de desconfiar un poquito, no mucho, pero un poquito para que eh, esa desconfianza te haga verificar todos los puntos de tu violín antes de comprarlo. Dentro de los barnices también existen técnicas como la técnica del flameado y del secado. Por ejemplo, eh, a mí me dijo mi maestro, este violín tiene un secado de 15 años. Lo que quiere decir es que una persona hizo y pintó el, el violín hace 15 años. Este violín tiene un secado de, de 10 años, de 5 años. Obviamente, mientras más años sea el secado... Pues más caro va a ser. Se me hace algo como los vinos por ejemplo. Como les estoy diciendo que el barniz es muy importante aquí es cuando yo digo violines de color no, no compres violines de color porque porque estos violines que son tan baratos los pintan para cubrir que no son de madera o que la madera trae muchísimas impurezas y visualmente a nosotros nos gusta lo bonito entonces si nos ponen un violín de nuestro color favorito, negro, blanco, azul, rosa, nos vamos a sentir muy atraídos y con muchas ganas de tocar el violín. Yo te pido que los evites y si no los puedes evitar, yo no estoy siendo drástica, no me gusta ser drástica con las opiniones que yo emito, no me gusta recomendar violines de color. Porque es tirar el dinero Sale muy barato, pero lo barato sale caro Y cuando tú compras un violín eh, costoso Pues si lo estás usando todos los días A la larga el valor del violín Se compensa con la cantidad de usos Y eso pasa con muchísimas cosas a veces Y aquí yo hago un llamado para eh, los padres de familia por ejemplo Que sí les compren un violín barato Pero dentro de lo barato que sea de madera sólida porque a veces los violines tan baratos no van a rendir el año que habíamos esperado y van a tener que hacer un doble gasto entonces ya no va a ser barato <risa> va a ser un, un gasto doble también el armado de un violín es muy importante ha pasado que aquí las piezas están tan mal y de, de repente se empieza a mover pero cuando el violín no está bien armado por un centímetro que difiera aquí, pues la digitación. Cuando tú cambies de violín, va a ser muy difícil eh, que tú te vuelvas a adaptar a tu violín. También puedes tener lesiones motrices. Es bien importante que el armado del violín sea el adecuado. Casi siempre que compramos un violín nos viene con esto. Nos viene con un estuche muy sencillo. Nos viene con un estuche de esta manera. Y luego el estuche viene eh, cubierto con una tela Telita de terciopelo y muy bonito Y aparte viene con un espacio para dos arcos Este es el estuche más barato Es un estuche que la verdad funciona mucho De hecho a mí me gusta mucho porque es el estuche más ligero Hay estuches de diferentes categorías Y estuches de acrílico, de fibra de vidrio Los de fibra de vidrio son mis segundos favoritos Porque no pesan tanto Cuando compras un violín Te va a venir con un arco como este Que es un arco muy sencillo de madera este arco que estoy sosteniendo es muy barato. Los arcos también tienen medidas exactamente la misma me medida, siendo que a un arco de 4 cuartos le corresponde un violín de cuatro cuartos, a un arco de tres cuartos a un violín de tres cuartos, y así consecutivamente hasta llegar a un arco de un 32avo le corresponde un violín de un 32 dosavo. Para el primer año, el arco que te den está bien. Conforme vayas aprendiendo y vayan pasando los días por lo menos un año, que es lo que yo le calculo, vas a sentir la necesidad de cambiar de arco. Para eso está el arco de fibra de vidrio. Este arco de fibra de vidrio yo lo compré porque me vi en la necesidad de comprarlo. Bien, aquí está la nuez. Nuez con nuez. Talón con talón. Uno es más largo que otro. Resulta que yo fui a tocar con una orquesta. Yo creo que que alguien tomó mi arco y me dejó su arco. Pero fue muy obvio porque pues sí vi que el arco era de menor calidad. Era igual estéticamente, a, pero de menor calidad, más pesado y sobre todo no era del tamaño cuando me di cuenta que me faltaba un cachito para terminar mis eh, melodías pues me di el arco y me di cuenta que no era un arco de cuatro cuartos entonces por eso me decidí por un, por un arco de fibra de vidrio y estos arcos eh, de fibra de vidrio son muy cómodos porque son más ligeros, menos pesados al tener un arco menos pesado, puede ser más ágil. Sé que este video es largo, pero no cree, pero es más largo para mí que lo estoy haciendo y editando que para ustedes. Así es que disfruten. Espero que hayan ido por algo que les guste: un heladito. Yo estoy comiendo un helado, un vasito de agua y que disfruten este video. Ya que pasamos por la talla del violín, por la madera, por el barniz, ya estamos entrando en el territorio de accesorios. La mayoría de los violines te van a venir con los siguientes accesorios. Va a venir montada una, eh, un juego de cuerdas que vas a tener que cambiar. Y las cuerdas es el primer accesorio que sí vas a, vas a tener que cambiar. Por lo general, un violín barato viene con cuerdas baratas. Ya los violines... De diferentes categorías te dicen de hecho qué tipo de cuerdas traen. Casi siempre ponen las dominan porque son las más baratas de la categoría de alta calidad. Te va a venir un violín barato con cuatro afinadores y un violín caro o con un afinador. Porque la realidad es que estos tres afinadores no los necesita. Al ser un violín de alta calidad, aunque sea nuevo, no se desafina. O no o se desafina muy poco. Y un violín barato de baja calidad. Que está bien. Se desafina mucho. Si tú vas a comprar un violín de baja calidad. No te sientas mal. De hecho es que así tiene que ser. Porque si tú compras un violín caro. Vas a tirar el dinero. Eres una persona que nunca has usado un violín. Que no sabes ni cómo limpiarlo. Ni cómo darle mantenimiento. Entonces con cualquier buena intención. Sin el conocimiento puedes echar a perder tu violín. Por ejemplo, si tienes la intención de desinfectar tu violín con alcohol, adivina qué va a pasar. Le vas a quitar el barniz. ¿Y qué pasa si te compraste el violín más caro con 15 años de secado? Adivina qué le va a pasar a esos 15 años de secado. Se van a ir. Por eso es que cuando estamos empezando a tocar el violín, tienes que irte por un violín barato e ir escalando poquito a poquito. Así es que, señores padres de familia, con toda confianza compren de su violín barato. ¿Y un violín barato cuánto va a costar? De 150 dólares para arriba. Un violín barato que valga la pena, que te dure de 1 a 3 años. Hagan las cuentas: 150 dólares entre un año es 50 centavos de dólar al día. Por lo menos, ¿eh? Es una buena compra. Pero aparte de comprar el violín de 150 dólares, van a comprar un juego de cuerdas. Mucha gente se va, mucha gente se va directamente a comprar la marca Dominant. A mí me encanta la marca Pirastro. Y yo siempre le recomendaba a mis alumnos de violín cuando daba clases de violín que compraran la cuerda Mi de oro. La amo. Mi de oro es una cuerda brillante Pero dependiendo de qué tipo de música vayas a tocar Y qué efectos quieras Pues vas a elegir el tipo de cuerdas Hay diferentes tipos de cuerdas Y diferentes tipos de, de sonidos Este accesorio es un cojín Y este cojín dice que es de 3 a 4 cuartos Este cojín es de la marca Wolf Está hecho en Holanda Y vale la pena porque yo no quería hacerlo Pero cuando lo compré Vuelve a su estado original. Uh -huh. Es súper flexible. Entonces al ser tan flexible. Te permite poner el cojín. De acuerdo a, pues, a la preferencia. De, de la persona que lo va a tocar. Que nunca lo había doblado en su presencia. Pero cuando fui a la tienda. Me mostraron que este cojín. Se podía doblar así. Lo segundo que me gusta. Es esta parte de goma. Que no lastima el violín. Y este, este cojín. Ya no sé cuánto cuesta, pero en su momento a mí me costó $25. dólares. Esto ya tiene como... Este cojín tiene 5 años conmigo, entonces pues valió la pena. Ah, sí, o sea, vale la pena. Vale bastante la pena. El cojín es otro eh, accesorio que vas a tener que comprar aparte. A veces te lo incluyen, pero en mi experiencia, los, los cojines que te incluyen son de plástico y se rompen. A un principiante eso no le va a durar velo anotando en tu presupuesto. Este tipo de telas de, de microfibra me encantan. Por lo general te los dan en, en ópticas. Y bueno, aquí alguien... Siempre me preguntaban que yo dónde compré mi violín. Pues aquí está. Este me lo dio el Lutier, Beijing, China. Cuando estás comprando un violín barato, un violín para estudiante, es necesario que le compres los otros afinadores porque el violín se va a desafinar ya que estos afinadores pues tensan o sueltan la cuerda de una manera micro por eso los micro afinadores. y con las clarillas también puedes afinarlo los movimientos pues son menos precisos son más bruscos hay arcos que están hechos a mano ¿no? si algo está hecho a mano hablando con los violines y con los arcos no quiere decir que porque sea hecho a mano el superior si el luthier tiene las herramientas y eh, la práctica adecuada, pues entonces seguramente va a estar bueno. Pero yo me he encontrado eh, arcos hechos a mano bastante malos. <risa> Baratos. Baratos, que es barato para mí para un arco? Un arco de 10 dólares, por ejemplo. Dependiendo de la música que quieras tocar, pues vas a querer un violín eh, económico o un violín clásico. Por ejemplo, eh, para hacer este video, vi todos los videos posibles que hay para eh, comprar un buen violín todos volví a ver eh, mi video y estoy tratando de traerles toda la información en este de una manera bastante ambiciosa cuando estamos tocando música regional o cuando se quiere un violín para una música regional dependiendo del tipo de música pues quieren violines que se escuchen sucios y estas personas tienden mucho a comprar esos violines chinos ¿Por qué chinos? Pues porque China hasta el día de hoy sigue siendo la fábrica del mundo y los chinos han logrado manufacturar eh, violines en serie bastante baratos muchos de ellos de plástico, de madera conglomerada, pero también de madera sólida que son bastante accesibles. Cuando el estudiante es intermedio no por ser chino el violín va a ser malo y esto es algo muy controversial porque puedes encontrar uno de los mejores violines del mundo en China pero también el peor violín en China China lo que hace es fabricar sus violines de, de calidades muy extremas son muy famosos por fabricar cosas a muy bajo costo pero también son famosos por fabricar violines y es que aunque usted no lo crea y aunque usted lo ignore o no lo sepa los violines más antiguos vienen de china y no de europa de hecho otra de las posiciones para tocar el violín pues a, violines antiguos así se tocaban yo no puedo hacer esto no no tengo la práctica cuando fui a comprar precisamente este violín me di cuenta que había mucha gente que tocaba este violín tradicional ahora dentro del violín nosotros cuando compramos un violín Evitamos elegir un arco. Yo les estaba diciendo que el arco que yo compré fue de fibra de vidrio, el cual recomiendo bastante, por eh, el peso tan ligero. Y hay personas que quieren, quieren encontrar el arco, buscan a Lutiers especializados en arco. Para ti, estudiante intermedio que está haciendo este video, por alguna razón. La razón por la que no encuentras un arco o un violín adecuado no es por el instrumento. Muchas veces somos nosotros mismos que estamos... Haciendo una técnica mala que estamos aplicando mal. Ok, les voy a mencionar algunas marcas que encontré en sus comentarios. Eh, no todas, hay un montón de marcas, pero por ejemplo me decían Forenza es bueno. Eh, no. <risa> Amon es bueno. No. windsor es bueno. No. Carlo Giordano es bueno. No. San Antonio es bueno. No. ¿Estradivarius es bueno? No. Siempre mi respuesta iba a ser no, no, no, no. no. Y les voy a decir por qué no les he dicho marcas. Hay un montón. Hay un montón de marcas de violines económicos, de violines accesibles que no conozco. Y cada día salen otras y otras y otras y otras y otras. Y esto, es, esto viene de China. Hay muchas fábricas que van poniéndole nombres, pues... Rimbumbantes como extradivarios a violines muy baratos y lamentablemente yo no te puedo recomendar una marca porque esa marca tiene un periodo de vida de a lo mejor 5 años y después ya no vuelven a fabricar la fábrica cierra o se reinventa y le ponen otro nombre y otro nombre y otro nombre y otro nombre de los violines baratos San Antonio ST Antonio es, un, es una marca que yo he escuchado desde hace uh, pero es una marca yo diría de low cost o sea una marca económica y esos violines van directamente al periodo de 1 a 3 años no más hay marcas caras hay luthiers caros sí en todas partes del de mundo méxico es un eh, es un país con una historia de violinistas bastante amplia eh, estos violinistas son de música regional y digo regional porque hay diferentes regiones en todo el país en varios países y dependiendo de la región pues el tipo de música va cambiando por eso regional música de la región no puedo creer que hayamos llegado a las conclusiones de este vídeo oh, por dios por dios por muy bueno que sea el estudiante ya sea intermedio avanzado yo conozco, he conocido a lo largo de mi vida personas que tocan el violín muchísimo mejor que yo. A lo mejor empezamos igual, pero estas personas todos los días han tocado el violín, yo he ido por otro lado. Eh, y a la mera hora de hablar de cómo compraste tu violín, cómo compraste tus accesorios, adivinen quién es la que empieza a responder. Yo creo que es por compradora compulsiva más que por conocedora. Violines baratos $150, violines intermedios $500 y violines para estudiantes intermedios avanzados de $1,000 para arriba. A partir de los $2,000 ya vas a encontrar eh, un violín de buen luthier. Ten cuidado con las personas que saben hacer violines a mano, no porque sean violines a mano merecen tienen el valor de mil o dos mil dólares. Sobre todo, ten, ten cuidado cuando estás eh, iniciando. Yo no recomiendo que gasten más de 500 dólares en el primer violín. Muchos maestros de música clásica les piden a los papás que por favor no tiren su dinero y que de una vez les compren violines de mil dólares. Eh, solo si el padre va a tomar el compromiso de irse con un maestro de música, de conservatorio, con una carrera que lo acredite como tal y que aparte tenga el compromiso de que va a pagar las clases o la institución, entonces sí vete por un violín de mil, dos mil dólares como primer violín. Pero si estás aprendiendo en eh, las escuelas de las iglesias de cualquier religión, todas las religiones, eh, todas, todas, todas, eh, atraen a los congregantes con buena música. Mientras mejor sea la música en el recinto religioso, pues te atraen más. ¿no? Y muchos eh, movimientos religiosos en el mundo se han dado cuenta que la educación musical es muy importante. Por lo que muchos de ustedes que me están viendo a lo mejor van a ir a una escuela eh, religiosa. Ahí yo les pido que, que se vayan más por los violines de $150 dólares, no más de $500. Y yo me iría directamente por el más barato de $150 para ver si lo van a tocar mucha gente tiene el deseo de aprender un instrumento el que sea no es la excepción el violín y de repente se dan cuenta que no les gustó que no tuvieron tiempo que se les está haciendo muy difícil y lo dejan como cualquier emprendimiento como cualquier sueño eh, tristemente nosotros humanos tendemos a dejar muchas de nuestras pasiones para para después entonces ahí por eso yo me iría por el más barato, pero no por uno de 60, 40 dólares. Uh -huh. Yo me iría por uno de 100, 150, 200 dólares. Eh, por ejemplo, hay una marca que sí quiero mencionar, es Sicilio. Y Sicilio tiene versión. Sicilio, 100, 200, 300, 400. Y conforme va avanzando el numerito, el, el precio del violín va siendo mayor. Esto quiere decir que la calidad de la madera, o sea, ya son maderas sólidas, pero la calidad de la madera va siendo mayor y la cantidad de los accesorios. Inclusive luego he visto, ah, trae cuerdas pirastro, obligator, pirazzi. Dominan otro accesorio que se me estaba pasando, y perdónenme, van a tener que comprarse una sordina. Cómpranse la sordina porque yo en estos momentos eh, a todos nos agarró el encierro en casita. Estos este año, pues yo encontré estas pinzas que compré en Walgreens. Ya me di cuenta que el puente está mal, lo voy a tener que poner que arreglar después. Uh -huh. Sin las pinzas, ¿cómo va a sonar? A ver. Y ya no les toco porque yo estoy viviendo en un departamento y no puedo hacer ruido. Sigue sonando bastante fuerte. Entonces, cómprense una sordina. Eh, Pónganla en los accesorios necesarios. Yo, en cuanto pueda, voy a comprarme una sordina. No lo he hecho. He estado procrastinando. Eh, otro accesorio, pues, que yo. Es uno de mis favoritos, Pirastro, pero exactamente Olive, Olive, Evan, Ro Rosin. Es una de mis favoritas porque es una brea oscura. Entonces eh, las breas oscuras, eh, me gusta, bueno, o si sea, hay breas claras, medias oscuras, chéquense mi video de las breas creo que es bastante vigente y bastante buenísimo porque eh, ahí les enseño a reparar una brea cuando hay necesidad, hay mucho ingenio entonces se rompe la brea yo les decía baño María ahí les explico qué es baño María y solidificamos la brea y la reparamos bueno, wow, o sea ha sido un video bastante intenso para mí si terminaste este video yo te agradezco muchísimo haberlo eh, terminado si para ti fue largo imagínate para mí Mucha gente creo que ya está entendiendo qué tan difícil es crear eh, material eh, visual. Pues las cosas cambian, que sean para bien. Tú y yo nos vemos en otro video. Tenemos mucho de qué hablar. Dudas, por favor. Que sí los escucho, que sí les respondo. Los comentarios de este video los, eh, los respondo. Activa la campanita de notificaciones porque pues... Yo subo video cuando lo tengo que subir, que es la verdad. Y si tú tienes activada la campanita, es muy seguro que te va a llegar la notificación. O me puedes seguir en la comunidad de YouTube. Que gracias a esa comunidad, pues yo les estuve diciendo cómo estaba el proceso de esta grabación. Sin más por el momento, tú y yo nos vemos en un video siguiente. Bye.